Bueno, estamos, tenemos el lujazo hoy de estar con Álvaro Verdoy, CEO y fundador de layer Álvaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Corti, por la, por la oportunidad de, de tener esta conversación. No, no, no. Y tengo muchas ganas. No, no, nos, tenemos fichas desde hace mucho tiempo y encima, bueno, últimamente también hemos inter, interrelacionado de una forma un poco curiosa, que mola. Uh -huh. sí. y, y, y tenía muchas ganas de tener podcast contigo para pa preguntarte cositas. Eh, uh -huh. Pero antes de arrancar, que arrancamos con tu historia y demás, cuéntanos un pitch de qué seis layers, ¿no? para, para que la gente ubique perfectamente lo que hacéis. Pues bueno, nosotros somos una, una startup que básicamente desarrolla y comercializa pues, un software cloud, eh, SaaS, en modo SaaS, que técnicamente se denomina Product Information Management en nuestro sector. Lo digo porque hace unos años nadie sabía lo que era Hoy en día empieza a ser más famoso Pero básicamente lo que hace es ayudar a cualquier empresa Que tiene un catálogo de productos Bien desde el punto de vista del fabricante O del, del punto de vista del retailer Bien desde un punto de vista más B2C O desde un punto de vista más eh, industrial Pues todas esas empresas Que tienen imágenes de producto Descripciones, especificaciones técnicas Traducciones, video instalación, etiquetados Toda la, la, la Información que va al lado de una referencia De producto pues a gestionarla en un lugar central de forma colaborativa con todos los equipos de trabajo y después a publicarla en todos los canales de venta de forma automática. Hoy en día las empresas normalmente no venden en una única en un único canal, suelen tener su página web corporativa, su e-commerce, pero también están en marketplaces, tienen clientes que le piden la información digitalizada, comerciales que cada vez piden más datos eh, digitales, listados de precios, etcétera Con una herramienta como la nuestra actualizas la información en un único lugar y la conectas con todos los canales de venta automáticamente, con las ventajas de añadir pues, flujos de aprobación, eh, eh, análisis de calidad de datos para trabajar todos los departamentos sobre única, una única fuente de la verdad, que es como se, se denomina esto del PIM. Me gusta lo de fuente de la verdad. Es como... uh -huh. <ríe> es, claro, porque antes en, en Excel es como, o, o, o las empresas antes del PIM normalmente están trabajando con Excel, pues nunca sabes cuál es la, la última versión, eh, suele haber varios Excels dependiendo del departamento, entonces lo que intenta el PIM es ser la única fuente de la verdad, donde tú sabes que la información que hay ahí es la real, es la correcta, es el mejor amigo del, de la gente de marketing y de producto, al igual que en ventas no podrían vivir sin un CRM actualizado. Claro. Pues más o menos sería. Bueno, luego vamos a volver al concepto de PIM y bueno cosas adyacentes como los RPs en que se diferencian y, y demás, porque es, es apasionante cómo, cómo todo esto ha ido creciendo en los últimos años, porque también uh -huh. es verdad que la venta se ha complejizado mucho, ¿no? O sea, a día de hoy vender uh -huh. online supone muchas cosas, pero quería conocer, para arrancar también, para conocer tu background, ¿cuál era tu historia? ¿Qué estabas haciendo antes de fundar Syslayer? Tu, ¿Tu trayectoria uh -huh. en el mundo digital? Bueno, pues eh, yo vengo del mundo de la, de la consultoría y de las agencias que desarrollan software a medida. Yo, eh, previamente a esto, eh, junto con mi hermano, teníamos una pequeña agencia digital que desarrollábamos aplicaciones móviles, webs, e-commerce y demás. De hecho, teníamos un equipo en India haciendo outsourcing cuando era negocio eh, hacer outsourcing. Ha llegado a un punto en el que los salarios allí casi que han sido más altos que en, okay. que en España y ya no, ya no compensaba lo mismo. No, eso sería... sería eh, mi pasado como consultor, donde lo que intentaba era eh, ver problemáticas dentro de las empresas y ver cómo la tecnología podía ayudar a mejorar procesos o, o, o a mejorar las ventas o a mejorar Cualquier realidad en el día a día de las empresas. Normalmente aplicando tecnologías ya existentes. Uh -huh. eh, siempre antes que, que hacen, haciendo software a medida o desarrollando cosas a medida. Lo que pasa es que a veces era imposible porque no había nada preexistente en el mercado, entonces teníamos que desarrollar algo uh -huh. eh, ad hoc. ¿no? Entonces, por aquí un poco van las, la, las vías de por dónde eh, vino SalesLayer. Layer. Yo siempre tuve como referente a Jason Fry de Basecamp, uh -huh. que, que pues por el año 2008, 2009, 2010 eran un, un referente en el SaaS, todavía lo son, pero entonces no teníamos tantos referentes y ellos empezaron de esa forma, desarrollan, tenían una agencia, hacían software a medida, se dieron cuenta en que todas las empresas tenían problemas con la gestión de proyectos y eh, decidieron lanzar Basecamp y luego pues, se centraron únicamente en, en Basecamp. Mi idea era un poco la misma, es decir... Con la consultoría puedo saber mejor cuál es el, el día a día de las, eh, de las empresas, qué problemas tienen y poder aprovechar una oportunidad, una, una, una carencia y una oportunidad de negocio para montar un, un software SaaS que fuera más escalable. En aquel entonces yo tenía 20 o 21 años y si no me veía con 40 siguiendo hacia, eh, con la consultoría y con el software a medida. Me agobiaba solamente pensar en eso, entonces dije: Bueno, yo cuanto antes, en cuanto vea una oportunidad, me lanzo. Eh, que tampoco sabía dónde me metían, esto de las startups y del SaaS, que, que eso ya ahora lo comentaremos. Eh, pues bueno, en cuanto vi una, una necesidad, pues nos, nos, nos lanzamos a ello. Entonces, tú el día que te creaste la consultora, ¿ya tenías en mente buscar un producto o fue algo? Uh -huh. Joder, ¿qué, qué, qué, qué, lo tenías muy claro. Lo, lo tenía muy claro porque, a ver, a mí me gusta mucho el mundo de la consultoría porque ves un, ante un problema intentas aplicar una solución tecnológica que intente pues, automatizar un proceso por ejemplo ¿no? y, y ves como constantemente como las ideas se convierten en, en realidad esa es la parte más bonita la parte fea es que te dan un problema, lo solucionas y mediante esa solución del problema pues tienes eh, desfases de presupuestos, de horas, solución de, de errores, cabreos con el cliente, malentendidos, un montón de cosas. Y cuando ya está todo perfecto y está todo para entregar y lo entregas y todo ha ido fenomenal, el, tus clientes están encantados, te llega otro proyecto y tienes que volver a pasar por toda esa fase que, es, que, que, que si lo quieres hacer bien consume mucho y que en mi opinión es menos escalable que un software SaaS donde estás vendiendo licencias y, eh, y, y básicamente es cualquier desarrollo en, en el producto, automáticamente le beneficia a toda tu base de clientes. Es mucho más escalable en ese, en ese sentido. Y, bueno, y, y creo que también otra decisión importante en aquel entonces fue que si queríamos dedicarnos a producto, la parte de consultoría y de agencia la teníamos que cerrar, y dedicarnos full time a producto. Cosa que eh, creo ¿no? que es que es porque de otra forma hubiera sido imposible ¿no? mantener el, el sobre la medida la consultoría y tener producto al mismo tiempo. Yo no conozco ningún caso que haya funcionado bien, bien. O sea, Seguramente. Vosotros al... cerrasteis tal cual. Sí, sí, cerramos y nos dedicamos. Yo aún estaba a tiempo, eh, básicamente. Ahí se, se unió que. que por, por temas eh, vitales, ¿no? Eh, de familia. Mi hermano, pues, eh, tenía, eh, lo veía bien, el hecho de, de acabar con, con, con la parte de consultoría. Y yo, por mi parte, tenía idea de seguir adelante con esto. Conocía a Iván porque habíamos hecho una especie de prueba piloto con un pseudo PIM, eh, que básicamente era, pues, un, un gestor de productos porque no encontramos nada en el mercado que fue bastante desastroso eh, pero vimos ahí una, una potencial necesidad y entonces es cuando le, le propuse a Iván oye y podríamos hacer algo de esto aún no sabíamos ni que se llamaba PIB ¿no? pero que sirviera para cualquier empresa del mundo de cualquier sector dijo que estaba loco que eso era muy difícil pero dijo bueno vamos a tirarnos <risa> lo digo español no no hay, no hay huevos ¿no? Y, y, nos, y nos tiramos a eso y lo primero que hicimos eh, bueno, decidimos que, que sabíamos que teníamos que cerrar Él tenía también, Iván, mi socio, tenía un estudio que también hacían diseño y software a medida y demás Y nos presentamos a, a Plug and Play, nos, nos cogieron Y una de las cosas que nos pedían en aquel entonces, creo que un muy buen criterio, era eh, plena dedicación Y nosotros ya lo teníamos pensado, de hecho entonces, fui cerrando los contratos con clientes. Dos técnicas. Una es eh, decirles que no sigas cogiendo proyectos y la otra es cobrarles cinco veces más de lo que tenías previsto. Si alguno me hubiera dicho que sí, me hubiera servido para financiar un poco más eh, SalesLayer al principio, ¿vale? porque eh, SalesLayer acabo comiendo todos mis ahorros al, al principio. Pero nadie me dijo que sí. Entonces, pues bueno, eh, tiramos con ahorros personales y luego, pues, con inversores, con business angels que nos ayudaron a dar los primeros pasos y con plug and play, etcétera. Vale. Entonces, vosotros sí que habéis hecho una como una mini validación de producto por esta etapa, ¿no? Mientras estáis en consultora, ¿habíais hecho un mini uh -huh. un mini ping que os ayudó a validar? Uh -huh. O sea que esa parte la, te, la teníais clara. Sí, la, la verdad que fue bastante desastroso, porque. Básicamente eh, tenía un, un cliente del, del, muy conocido del sector de la, de, de la cerámica, de la construcción Porque yo soy de Castellón originalmente Y, y Castellón es, es, es todo provincia, que son todos azulejos sí. y construcción Tenía muchos clientes de, de, de ese sector Entonces eh, básicamente lo que querían era eh, Habíamos desarrollado una aplicación para iPad Habíamos desarrollado una, una web con el catálogo que estaba muy chula Teníamos también unas fichas en PDF que se generaban automáticamente pero cada vez que había que actualizar cada base de datos, había que hacerlo por separado y en el caso de la aplicación de iPad teníamos que mandar un nuevo bundle al App Store y pasar el proceso de aprobación. Entonces, claro es que las, las actualizaciones en catálogo eran mensuales, podríamos decir, prácticamente. ¿no? Entonces fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a hacer... Una base alguna base de datos que sincronice con APIs y automatice este proceso. Yo me puse a buscar y no había nada en el mercado. Me dijo pues bueno, desarrollamos algo a medida, sin problemas, Ahí hicimos el presupuesto, total, una base de datos es fácil, ¿no? Con una API, tres meses de trabajo, que acabaron siendo 18, eh, el cliente muy enfadado, el, todos los sobrecostes del presupuesto me los comí yo, y fue, fue bastante mal ¿no? ese proceso, pero una vez acabamos y una vez estuvo implementado, directamente dijeron, esta es la mejor inversión que hemos hecho nunca. Pasaron a actualizar el catálogo casi a diario, cuando antes lo hacían anualmente. O sea, antes de tener la web y eso lo hacían una vez al año. Eh, cuando lo hacíamos eh, con esta nueva web y esta nueva aplicación se hacía prácticamente todos los meses. Luego pasaron prácticamente a diario. Y ahí es cuando se me encendió la lucecita porque vi que no había nada en el mercado y, y que eso había sido muy efectivo. Pero claro, para que veas todos los errores que cometimos, otra de las primeras decisiones que tomamos fue coger todo el código, tirarlo a la basura y volver a empezar. Eso sí, con todas las ideas que habíamos eh, ganado, que ahí sí que nos sirvió mucho, de que sabíamos que los equipos de marketing se lo teníamos que hacer súper fácil, porque normalmente con la información de producto trabaja marketing, tenía que estar hecho para personas muy nada técnicas, o sea, ofrecer gestión de bases de datos a gente que no sabe lo que es una base de datos, que los formularios de producto y la información de producto se cambia constantemente, por lo tanto tiene que ser súper flexible y dinámico. Y que luego las APIs, como se modifica constantemente, las APIs también tenían que ser dinámicas, tanto de entrada como de salida. eso eran los tres conceptos iniciales que teníamos. Y eso lo habíamos aprendido previamente. ¿Qué pasa? Que como lo que habíamos diseñado no era dinámico y por eso nos dio tantos dolores de cabeza, sabíamos que teníamos que empezar de cero y hacer algo que fuera súper dinámico y flexible. Bueno, así al menos no partíais con un dolor de cabeza ya en el código, que eso es otro de los grandes problemas a veces. Claro, ahí como nosotros ya pensábamos en grande desde el principio, eh, Iván me decía, bueno, pero ¿tú te crees que esto eh, lo podemos replicar para mil empresas? Es que sería una locura, esto no es escalable, por tanto perdimos meses al principio, que eran meses muy valiosos, pero a la larga nos ha venido muy bien porque nos ha hecho que el, que el software sea muy estable, que, que sea muy escalable, que, que todo tenga una, un sentido, una coherencia y que no sean parches que hayamos ido añadiendo hemos ido trabajando muy bien el producto con mucho mismo. nuestra no diferenciación a día de hoy es el producto porque nuestra competencia que es internacional, nuestros competidores son empresas de fuera que venden también en España y nosotros al igual que nosotros siendo españoles también vendemos fuera. Claro, a nivel de marketing y ventas tienen muchísima más, eh, muchísimo más presupuesto que el que tenemos nosotros. ¿En qué nos diferenciamos? Pues enamorando con el producto a la gente de, de marketing que es nuestro buyer persona. Entonces ahí es, eh, yo creo que eso nos ha salvado, eh, el producto, eh, nos ha salvado sobre todo durante los primeros 3-4 años que fueron una travesía por el desierto. Sí, la importancia del producto. Ya vamos a ir rebuscando en todos esos primeros pasos porque ahí tenéis muchos aprendizajes. Oye, cuando entráis uh -huh. en en Play, and Play la, la aceleradora, ahí entrabais lo que has dicho tú, con vuestros ahorros. ¿Y, uh -huh. y, y cu cuánto dinero os puso Plagan sí. Play? Pues bueno, al principio unos 20.000 euros más o menos, eh, lo que pasa es que había una parte que era el programa de aceleración y otra era en cash, no me acuerdo cuál era el porcentaje, eh, no sé si eran 5 o 10.000 euros en cash y luego la otra era la parte del programa de aceleración, el modelo de, de aceleración de hace 4 o 5 años, eh, básicamente. Y luego nos acompañaron con 20.000 euros más cuando conseguimos reunir eh, parte de capital con Business Angels, eh, nada más salir de plug and play hicimos una, una pequeña ampliación de capital de 120.000 euros. Uh -huh liderada por René de Jong y que donde entraron también otros Business Angels como Jordi Miró, Alan Peters y, y el propio Plug and Play. Y con eso, más un Enisa o un IVF y tal, pues conseguimos tirar los primeros 3-4 años, más las ventas y la facturación de clientes, que era poco al principio, conseguimos tirar los primeros años con mucho bootstrapping, básicamente muchísimas horas, eh, poco sueldo y todos los dramas que tiene... Que tiene eh, esto de montar una startup SAS, que creo que tú algo sabes sí, de, sí, de, de, también, de, de lo duro que es. También lo hemos, lo hemos vivido. ¿Cuántos seréis en el equipo? ¿Ya metisteis gente? ¿Estabais al final porque Iván es, es pues, técnico tu negocio? Sí. Pues bueno, empezamos siendo dos y pronto Iván decía, Ay, yo necesito ayuda a nivel de producto porque esto que queremos hacer es muy complicado. Metimos a dos eh, programadores eh, part-time al principio. Eh... Y con, así estuvimos bastante tiempo. Luego entró otro otra persona más que nos ayudó eh, en la parte de desarrollo de, de negocio y un poco luego en, en Customer Access otra persona más, pero... Pero vamos, un equipo muy pequeño, nuestra competencia eran 100 y nosotros éramos 5 o 6 durante ese periodo inicial, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo conseguiste vuestros primeros clientes? Al final, ¿tú ya, ¿tú ya tenías, entiendo, contactos y tiraste de ahí o cómo llegaron? Sí, tiré, tiré de contactos. Lo que pasa es que los contactos acaban pronto. Yeah. Eh, pues lo hicimos básicamente… Ahí hubo que cambiar un chip muy importante y es… Claro, cuando haces consultoría, el trabajo te cae por castigo. Es decir, te llega cualquier empresa o alguien que conoces o un amigo o un, el, el boca oreja de un. Una empresa se lo dice a otra que está contenta y tal Entonces dice, oye, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Y a todo tienes la respuesta que sí, porque mm. haces de todo Cuando tú tienes un producto, ya no es Ya no es, oye, necesito un CRM, pues eso yo no lo hago O Necesito una herramienta para, para hacer el training de mi equipo interno Pues eso no lo hago, yo hago esto muy concreto y ya está no Entonces ahí los contactos acaban rápido Porque encontrar una empresa que lo necesita en el momento que lo necesita Pues es más difícil Y ahí es cambiar el chip e Hicimos algún curso de ventas en Plug and Play Y... Y básicamente pues me tocó a mí eh, olvidar la vergüenza y empezar a salir a Puerta Fría, hacer contenidos de marketing, eh, ir a eventos y todo eso y empezar a conocer a nuestros primeros clientes. Que nadie es profeta en su tierra y los primeros clientes fueron de Estados Unidos y de, y de Reino Unido, bueno. que entraron por la web o que conocían algún evento. Y luego pues poco a poco fuimos, fuimos creciendo, empezamos a tener también algunos partners, nos funcionó muy bien el canal. Eh, ahí nos ha ayudado mucho un, un socio, David Gobert, que luego fue una persona que empezó a colaborar con nosotros y luego entró como, como socio. Y nos ha ayudado mucho a, a generar los primeros partners, que son integradores que ofrecen servicios alrededor del PIM. Puede, bien puede ser en, a nivel de desarrollo e-commerce o, de, eh, o de consultoría de, de datos de producto, de integración con otras plataformas, etc. Y eso también nos ha ayudado mucho para atraer los primeros, los primeros clientes. Creían mucho en el producto. Ellos tenían la relación con los clientes y, y eso también nos vino muy bien. Mola. Oye, ¿y cómo se desarrolla una estrategia de canal en, en esas fases tan, tan iniciales? ¿no? Porque es un, es un tema muy delicado. Nosotros, por ejemplo, en su día no, no conseguimos activarlo. Yo creo que lo hicimos mal. Pero, ¿cómo lo plantasteis para que funcionara? Es que es, es, es muy complicado. Eh, hay que encontrar el partner ideal. Eh,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 Eh, averiguar. ¿Y cómo gestionaba la relación con, con los partners? ¿Es, ¿Es muy intensa? ¿Hacíais formaciones específicas? ¿Habéis hecho algún tipo de certificación? ¿O... Pues hemos hecho de todo, hemos hecho de todo. Eh, hemos pasado por varias fases en, en, en, en ese aspecto. Básicamente, los primeros partners, si pensamos en los primeros pasos, pues una relación muy cercana y que ellos sean como una extensión de tu, de tu equipo comercial, podríamos decir, incluso de tu equipo de soporte. Y acompañarles a reuniones o que ellos te acompañen a ciertas reuniones que, de deals que hayas podido generar tú internamente. Eh, en este tipo de cosas. Y, y más que una certificación es aprender haciendo. Yeah. Más que certificar es traemos un, un cliente y con ese primer proyecto yo te voy a dar más soporte del que podrías esperar de un, de un fabricante normal, porque estoy empezando. Yeah. Eh, y con eso tú vas aprendiendo y te vas formando y seguro que el segundo va a ser más fácil y seguro que el tercero ya va a ir ya va a ir solo no y vas a ser mucho más independiente. Más o menos así. Yeah. Eh, de, de esta forma y luego obviamente con est, est, estructuras de comisiones mucho más agresivas al principio yeah. que después. Luego ya una vez normalizas la relación con los con los partners pues ya empiezas a ser una empresa don, pues con tu programa de partners con tus contratos bien definidos con las cuotas con, con estas cosas lógicamente porque también hay una relación de más igualdad es decir eh, eh, al final tratas empresa consolidada con empresa consolidada, no startup que está empezando con una empresa ya, ya consolidada. Y a mí, de hecho, el concepto de startup me gusta seguir utilizándolo, aunque hay muchos dicen, nosotros ya no somos una startup, oye, pues yo creo que la startup lleva consigo muchas cosas positivas, ¿no? Eh, eh, de innovación, de ser ágiles y demás. Pero, pero bueno, hay que verlo también un poco en, en los diferentes estadios en los que estamos. Ahora la, la película es diferente. ¿A de y los partners siguen siendo importantes para vosotros o cuál es vuestro principal canal? Súper super importantes nosotros ahora mismo a día de hoy estamos como 50-50, ventas eh, que trabajamos con el canal o que el origen es el canal, a veces nosotros tenemos oportunidades en las que identificamos claramente y de hecho lo intentamos potenciar al máximo que nuestro cliente trabaje con un partner eh, que le ofrezca servicios alrededor porque sabemos que además el, ex, el producto va a ser más exitoso porque le va a poder dar un... Es que nosotros no somos una empresa de servicios que eso también es una cosa muy importante que hay que quitar del mindset de agencia yo no puedo hacerle integraciones al, al, al cliente yo le puedo enseñar a cómo hacerse las cosas pero no le puedo hacer el trabajo entonces eh, nosotros hay una parte del negocio que nos viene del canal y hay otra parte del negocio que la traemos nosotros, de, por nuestras actividades de marketing y nuestras actividades de, de ventas. Uh -huh. Pero de la que traemos nosotros hay una parte muy relevante que se la pasamos directamente al canal eh, para, que, para que hagan ellos negocio y le generamos negocio al canal. También eso es una parte muy importante de construir relación con el canal, eh, que al final es dar y recibir por las dos partes. Eso es muy importante, pero yo creo que muchas veces se olvida en un programa de partners. El, el Cuando me llegue una oportunidad, si tiene sentido, se la doy a algún, algún partner para que aporte valor. Y lo que has dicho tú, asienta, asienta ese cliente, porque a lo mejor si no, no sería capaz de integrarlo y, de, y demás. ¿Cómo decidís, claro. ¿Cómo decidís a quién se lo pasáis ahora que tenéis más partners y, y demás? ¿Cómo hacéis ese juego? Pues aquí muchas veces experiencia, en cuanto a un proyecto, dices, sota caballo y rey, Este es que es un, un cliente perfecto para este partner en concreto, que es especialista en esto, porque ya lo ves venir, ¿no? Y si no, pues, pues hace también un poco por, por dos criterios, ¿no? Por, por expertise que necesitas y por zona geográfica. Pues si tengo un cliente en Francia o en Estados Unidos, le va a venir mejor a priori un cliente de allí, un partner de allí, perdona, a no ser que sea alguien súper especialista, y a lo mejor no tenemos un partner tan especialista en eso en concreto en Francia. Eh, eh, todo se complementa, uh -huh. es decir, eh, y esto es un poco como la, las dos colas. Uh -huh. eh, para tener partners necesitas pipeline de ventas que les haga interesante ser tu partner, uh -huh pero para tener un buen pipeline de ventas también necesitas partners con los que trabajar a veces ciertas oportunidades entonces tienes que ir trabajando las dos y, y dedicar tiempo a captación de partners y, y tiempo a captación de, de negocio directo que luego ya lo puedes de, eh, trabajar con, con un partner es decir, es malo, de, de, eh, en mi opinión, ¿no? para, una startup SaaS, para una empresa SaaS como la nuestra, donde el partner aporta valor no, es, es malo, porque puede haber casos en los que el partner no es necesario, quiero decir es malo depender 100% de, en tu generación de negocio de los partners, porque entonces no controlas nada de tu máquina de ventas ni de tu facturación futura. Eh, entonces, eh, vamos, en esa parte pues estás un poco a expensas de lo que vaya a hacer lo, los partners. Y al mismo, es decir, que tienes que invertir, que me he liado un poco, lo que tienes es que invertir en generación de tu propio negocio, para no tener tanta dependencia, pero al mismo tiempo también poderle pasar negocio sí. al canal. ¿vale? Pero al mismo tiempo también necesitas, lo que te decía antes, ¿no? También necesitas eh, partners que te complementen tu venta directa. Claro. Es un, es un toma de acá. Nosotros, por ejemplo, al principio, hasta el año 2017, en esos años de travesía por el desierto, eh, confiamos mucho en el canal y gracias al canal trajimos más del 70% las ventas. ¿Ostras? Pero claro, dependíamos mucho de eso. Entonces... Que fue, ¿Cuál fue el primer paso cuando hicimos nuestra, nuestra ronda SID, que fue un, un millón doscientos? Pues montar un equipo comercial sí. potente, con un equipo de marketing potente y ser autónomos en cuanto a la generación de oportunidades. Sí. Y ya no ser el canal solo el que nos trae las oportunidades, sino también poder decirle, mira, aquí tienes oportunidades que te traigo yo y porque sé que lo vas a hacer muy bien y les vas a hacer muy bien la integración, eh, yo os, os presento. Sí. Ese, ese complemento. Oye, y está, está diciendo, ¿cuándo fue? ¿2017 cuando hicisteis la, la ronda? Sí, eh, tuvimos desde el 14 hasta el 17, estuvimos con desarrollo de producto y captando los primeros clientes y demás, y en el 17 es cuando hacemos una ronda liderada por Swanda, uh -huh. que es un, un fondo de inversión medio español, ¿Es medio verdad, israelí, uh -huh. que, que están especializados en B2B y sobre todo mucho en el tema del Venture Builder, es decir, crear empresas. Nosotros éramos un proyecto en verano del 17 y a día de hoy somos una, una empresa gracias a, a este proceso. Y también entró al mismo tiempo, mmm, casi con una participación muy similar, Global Omnium, que es una empresa industrial valenciana, que nos aportaba la parte más industrial de acceso a, a empresas eh, industriales, que también es una parte de, de una, base, una parte importante de nuestra base de clientes y también un socio valenciano que de alguna manera pues complementaba muy bien la parte de crear empresa y profesionalizar la empresa con eh, un, un socio más eh, local con una base industrial que nos diera acceso al, a, la, a su base de proveedores en este caso y, y bueno y en ese caso pues pasamos de ser un, un, un proyecto de seis siete personas a ser una empresa de, de 30 en, en el equipo que somos a, eh, ahora eh, y, y poner en marcha todo el proceso de lo que denominamos eh, sales engine de, de maquinaria comercial Donde entendemos que marketing y ventas y customer success Deben ser, las tres piezas deben ser uno y deben estar unidas Y al mismo tiempo retroalimentar el equipo de producto Para tener un modelo de ventas eh, escalable y predecible Que es un poco lo que, lo que nos piden los, los inversores cada vez que vamos a a buscar capital, claro. a buscar pasta. Oye, y en ese momento, dices, éramos, o sea, entrasteis, es un millón y pico con seis personas. ¿Cuánto, cuánto estabais uh -huh. vendiendo? ¿Cuántos clientes teníais en ese momento? Pues en aquel entonces, buena pregunta, pues debíamos estar en los 30 clientes eh, o 40 clientes. Lo que pasa es que nuestra, nuestra, nuestro ticket medio es, es un ticket, digamos, en torno a. En aquel entonces era en torno a 10.000 euros al año, una cosa así, pero estaríamos, uh -huh. pues. Sobre los eh, 20, 30 mil euros de facturación mensual aproximadamente en aquel entonces. Ah, oh, bueno. ¿Y, y, y, y qué, es, qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que dijeron que vieron Swanlab y, y Global Omnium para, para invertir? Pues básicamente eh, lo que vieron es un muy buen producto, también un mercado muy interesante, porque nosotros uno de los que esto... Yo sé que con, con Brain, si os lo habéis comentado, eh, me gustó mucho el, el, el podcast que hicisteis en, en Navidad, ¿no? Sobre todos los errores y todo lo que os había pasado durante esos años. A nosotros yo creo que llegamos un poco pronto al mercado. Nadie sabía lo que era un PIN y, te, y tuvimos que evangelizar. En España no había pasta para el B2B SaaS, eh, no nos conocía nadie, todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que vieron es que, aunque ya llevábamos 3-4 años, eh, en los dos, en el último año, año y medio, Nuestras métricas eran muy, muy buenas, ya habíamos crecido mucho en ventas y, y, que, y que el tema es de la transformación digital, de la unicanalidad y demás y el tema de Product Information Management ya se empezaba a, a oír. Vieron un producto muy bueno, creo que vieron a un equipo con muchas ganas y, y vieron un modelo muy escalable que podía pasar a la, a la siguiente fase. Yo creo que, que un poco fuese el... el bueno, yo no sé si en aquel entonces hubiera invertido nosotros No lo sé, yo me imagino que sí <risa> Pero sí, que, que creo sí. que ahí, ahí lo, vieron, lo vieron interesante Y luego la verdad es que hemos, hemos cumplido no Más o menos con lo que eh, se nos había Puesto en aquel entonces su lo dijo muy claro A mí me da igual lo que factures en los próximos 6-8 meses Lo que quiero En el sentido de lo que crezcas en los próximos 6-8 meses Lo que queremos es que que crees estructura, que crees un equipo comercial, que crees un equipo de customer access, un equipo de marketing, eh, que, que, que Iván deje de programar tanto y, y tenga ojeras y ojos rojos de programar día y noche y del estrés y que delegue y se cree su equipo técnico. Que genere estructura. Que eso es duro, ¿no? Porque tienes que pasar, tienes que dejar de vender y ponerte a, a formar a vendedores. Tienes que dejar de programar y ponerte a formar a programadores, ¿no? Todo, toda esta parte. Y da vértigo porque ves como tu línea de crecimiento durante unos meses es plana, pero no sabes cómo, que el, ese trabajo que más o menos has estado haciendo, esos procesos que has estado implementando, de repente, funcionan ¿no? Y, y unos seis ocho meses después eso empieza a funcionar eh, y empiezan a llegar contratos de clientes firmados que yo ni sabía que existían, ¿no? Prácticamente, quiero decir, que, que, que, que lo había hecho el equipo comercial por su cuenta Y entonces... Eh, bueno, Eso es lo que nos ha llevado también ahora a firmar la, la serie eh, ahora hace un, un mes y pico, ¿no? No hace nada, no hace eh, nada. Eh, antes de meternos en, en la etapa actual, eh, me parece súper interesante esto que cuentan, ¿no? O sea, meten inversión para que creéis estructura. ¿Cómo, cómo estructuráis uh -huh. en ese momento la empresa y sobre todo cómo, cómo eh, me interesa mucho la parte de ventas, porque yo creo que es una parte uh -huh. que se cuenta poco y en los SaaS uh -huh. es curioso porque los hacemos mucha parte de marketing, pero o montas buenos equipos de ventas o, o no levantas. ¿Cómo estructuráis todo eso un poquito al detalle para, para que la gente lo pueda aprender? Pues es que el error más grande que creo que se comete en SaaS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 no me lo sé de memoria pero a lo mejor podemos estar hablando del 2 o el 3% mientras que de un pricing o de una demo estamos hablando del 90 ciento de tasa de conversión cambia mucho no dependiendo de, del canal vale eso y eso es un poco los, los rangos y cuál es eh, en esa parte de inbound generáis entiendo mucho contenido ebooks y demás y habéis trabajado algo tema de captación de, de pago y os ha funcionado eh, sí, sí. El, a nivel de contenidos, generar muchísimos contenidos. Nosotros generamos dos tipos de contenidos. Un contenido más pensando en, el, en la arañita de Google uh -huh. y otro contenido más pensando en el valor añadido que le aportamos al cliente. Uh -huh. En uno lo que hacemos es trabajar eh, un poco el modelo de HubSpot, ¿no? de trabajar pilares de contenido y ciertas palabras clave donde te quieres posicionar y creo que lo hemos hecho súper bien uh -huh. porque si buscas sobre Product Information Management, eh, tanto a nivel de español como fuera, vale. estamos en los primeros resultados. Eh, y luego a nivel de contenido de calidad, lo que hacemos es, pues, ebooks de calidad, eh, white papers, case studies y demás que puedan. Ahora estamos empezando con el tema de video testimonials, que puedan ayudar al equipo comercial. Porque yo creo que marketing son muchas más cosas. Los marketeros me matarán, pero para mí marketing son dos cosas principalmente, dos principales y hay más, ¿vale? Pero es generar oportunidades para que el equipo comercial las cierre. Y la segunda más importante o igual de importante, acompañar al equipo comercial para que su trabajo sea más efectivo y sus tasas de conversión mejoren. ¿vale? Entonces, en esa segunda es donde esos contenidos de calidad tienen que ayudar al equipo comercial a cerrar más. Luego, que funciona también muy bien eh, los comparadores de software, tipo G2 Crowd, Capterra y demás. Esto, esto la verdad que a nosotros nos ha funcionado muy muy bien. Vale. ¿Y, y es, estos comparadores tienen costes de, os, suponen costes de captación muy elevados o...? Hay una parte que sí, hay una parte que es más orgánica y otra parte que es más de pago. Mm. Eh, depende mucho del sector. Nuestro coste de adquisición es bastante alto mm. Mm, comparado con otras herramientas a lo mejor más sencillas, mm. ¿no? Pero claro, también nuestro lifetime value de clientes es mucho más elevado. Mm. Mm. Y ahí la, yo creo que la métrica clave para una empresa que está en, en mid market... Pues si el coste de adquisición lo recuperas en menos de 12 meses, ya estás muy bien, uh -huh. básicamente. Entonces, no sé si decirte, no sé si es caro o barato. Bueno, o sea, vamos, sale rentable, pero es que, al final que es lo que importa. Es que te salga rentable. Lo que pasa es que tienes que sumar no solo lo que te cuesta el lead, tienes que sumar lo que te cuesta todo el equipo de marketing, tienes que sumar todo lo que te cuesta todo el equipo de ventas Soporte. y dividirlo por el número de clientes captados. Y luego multiplicarlo por el margen bruto y eso te va a dar eh, cuántos meses te cuesta eh, recuperar la, el coste de que de clientes. Que ahí hay mucha. Digamos, eh, ingeniería de números, ¿no? Donde, o sea, realmente un buen coste de adquisición es todos los costes de marketing, absolutamente todos, salarios, todo, todo, todo, eh, proveedores y demás, todos los costes de ventas y lo divides entre el número de clientes. Ajá. Y luego, para sacarlo bien, no lo multiplicas por el lifetime value del cliente, sino, bueno, con eso tenías el coste de adquisición total, ¿vale? Y luego para sacar cuántos meses te cuesta recuperarlo, eh. Lo que haces es dividir el contrato anual entre 12 y esa cifra la multiplicas por 0,8. Ahí por 0,8, por el margen bruto, que normalmente en SAS, si lo haces bien, tiene que ser 0,8. ¿vale? Ahí doy otra métrica. <risa> eh, o sea, el 80% tiene que ser margen sí. bruto, ¿vale? Y, y luego, eh, eso, el coste el, ese coste de adquisición lo divides entre esa cifra que te ha dado del margen bruto y te sale cuántos meses te cuesta de, de recuperar la, la, el coste de adquisición. Y si es debajo de 12 para un mid market, como somos nosotros, está muy bien. Eh, la verdad que está guay que lo digas. Esto pasa en, en todos los sectores, que todo esto se hace siempre es con el precio total y no con el margen, entonces que es como engañarse. Yo puedo entender que, que hay ese discurso a veces como para hacer más atractivo tu negocio, pero tú mismo tienes que ser consciente que estás haciendo trampas. A ver, si el que tienes delante es un inversor, si, si lo haces para un inversor, si el inversor sabe, enseguida te va a decir claro. eh, Wait, wait, wait, wait, wait, wait, <risa> wait Eso no es así, ¿eh? eso no es Y entonces, aunque tú le pases el número Ellos por detrás se lo van a calcular ellos mismos y te van a decir hmm. O sea que tampoco... Ya no cuela, claro. ¿sabes? Ya no cuela. Ya estamos otra. Sí. Oye, muy interesante también lo del mid-market. Porque, uh -huh. oye, ¿cómo es eh, pescar en este mid-market sobre...? <coughs> bueno, vosotros al final vais a público internacional, pero diferencia entre uh -huh. España también internacional. Porque yo mi, mi sensación es que en, en España el mid-market es muy distinto a lo que se considera mid-market fuera. Es que, claro, empezar definiendo qué es mid-market ya es una discusión para, ¿Sí? que nos daría una hora para aquí hablar de lo que es mid-market. Pues bueno, depende, yo yo, yo qué sé, en, en España considero que el mid market son aquellas empresas que a ver, si te pones a contar, que en muchas días se podrían incluso considerar pequeñas empresas, pero vamos, eh, a partir de 50 millones de, de revenue, 50, 100 empleados, podría ser un mid market, hasta los mil millones, fíjate si es grande ese, ese rango, ¿no? mil, mil y pico millones de euros, pues podría ser un mid market, mid market enterprise en España, y fuera de España, en un país como Estados Unidos, pues lo multiplicas pues por, por 10. Lo puedes llegar a multiplicar y eso es el mid-market, más o menos. Eh, depende mucho ¿no? de, de la escala donde estés. Pero vamos, yo también el mid-market también lo defino con el mid-market para lo que es SaaS. Una herramienta SaaS para pymes, estamos hablando de hasta 6.000 euros al año de cuota de, de, anual, de contrato anual. Mid-market estaríamos hablando de entre 10 y 50.000 mil euros, o sea que también es una horquilla bastante grande. Eso sería SaaS Mid-Market. Y Enterprise serían a partir de 50, 60 o incluso a partir de 100.000 mil euros anuales de, de cuota. Eso sería Enterprise. O sea, que, claro, que al final... el mid-market se puede definir desde dos vías, ¿no? El precio de tu producto o tu mercado objetivo. Lo bueno es que a vosotros os sirven, pues esto, la combinación de, de marketing más ventas para vender. O sea, quizás a lo mejor por debajo de vosotros, solo con marketing puedes vender. Eh, mid market uh -huh. necesita marketing y ventas. Y cuando vas a Enterprise, al final el, lo fuerte, fuerte quizás está en ese equipo de ventas, en tener comerciales con mucho conocimiento del mercado, con contactos, es otro tipo de venta. Bueno, si trabajas bien el inbound, te llega cada oportunidad que flipas. Eh, te llega cada oportunidad muy, muy buena. Eh, quiero decir que a, al final te, cosa, te quedan cosas, te llegan cosas buenas por todos los canales eh, que trabajas. Depende de dónde te posiciones y cómo te perciba el mercado. A veces te quieres posicionar en enterprise, pero el mercado te, te posiciona solo por el precio y te posiciona como una herramienta para pymes. ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo estoy contento porque cuando nosotros tenemos... Un par de competidores fuera de, de España, eh, uno en Francia y otro en Estados Unidos, que son, digamos, los más eh, potentes del sector PIMO, los que yo creo que son más comparables a, tecnológicamente a lo que es Layer. Y, y me gusta mucho que cuando un cliente está comparando, muchísimas veces nos dice estos tres nombres. Estamos con vosotros y con, y con estos dos más. ¿no? Pues eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo a nivel de posicionamiento. Ya luego es un tema de que les convenzamos y que nos lo llevemos nosotros y no se lo lleven ellos. Oye, ¿cuál es el cliente más guay que tenéis que os haya llegado por inbound? Ya que has dicho que el inbound mola. Si te lo sabes. Uh, a ver, que vaya llegado por inbound. Ahora es que tenemos uno muy chulo. Eh, lo que pasa es que estamos bajo NDA con ese, pero este no. eh, una super. Es que ese en realidad es el más chulo. Es, es, es, es el, la empresa número uno de distribución de, de cosmética y demás en, en Europa. ¿vale? Ese nos llegó por inbound y ese es muy chulo. En el caso de Teca, por ejemplo, creo que es un cliente bastante guay. Ahora tengo dudas, no sé si nos llegó como por inbound o no. Eh, es guay porque le ayudamos a… a creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos porque tienen conectados layer más de 100 webs en todo el mundo Ostras. con más de 100 equipos de trabajo, todo integrado con workflows de trabajo, con aprobaciones. Es decir, desde una misma cuenta… Controlan, por ejemplo, la información de el trabajo que hace el equipo de, yo qué sé, de México o de Bangladesh y lo aprueban desde la central, todo uh, integrado con seis layers. Es guay, pero no me acuerdo si fue Inbound o Outbound, no. bueno, creo que también fue Inbound, por ejemplo y tendría que pensar alguno más bueno, te, bueno pero está guay no lo sé pero nos entran cosas nos entran cosas chulas Dale. nos entran cosas eh, chulas eh, esta semana creo que estábamos hablando con la gente de johnson johnson a nivel internacional nos había entrado eh, inbound eh, no lo sé eh, henkel o sea, estoy pensando en, en, en cuentas que han ido entrando algunas las hemos cerrado otras no eh, es un nombre muy bueno ¿sí? luego la son, gente... son nombres buenos, por eso por eso por eso eh. pues a darle caña Oye, uh -huh. ahora, pasamos a ahora. Eh, hace nada habéis levantado 3 millones y medio con Sonae, que mola, uh -huh. mola mucho. Eh, joder, uh -huh. ¿Qué números teníais antes de, de la ronda? Si lo puedes contar. ¿El número de clientes? ¿Cuánto estabais facturando? Y también cuéntanos un poco la experiencia con la ronda. ¿Cómo, cómo, cómo es esa relación con Sonae? Porque joder, creo que es un encaje perfecto, ¿no? Por tipo de compañía. Uh -huh. también. Claro, para mí, el, el... nosotros tuvimos la suerte de poder elegir al socio con el que queríamos ir porque teníamos cuatro opciones encima de la mesa eh, en firme eh, con, con sus condiciones y todo firmadito y demás y pudimos elegir eh, la verdad es que había un par que nos gustaban muchísimo eh, las opciones y, y lo que pasa es que solo había sitio para uno porque el tipo de ticket que teníamos, pues lo, lo, lo en este caso pues se podía cubrir solamente por un por un socio para en este tipo de rondas. Y creo que, que nos viene muy bien porque son a, nos da la parte retail. Mm. Tenemos una parte que es Global Omni, que es la parte industrial eh, y tenemos la parte de VC puro y duro de, de Swanlab. Entonces, creo que nos complementa muy bien todo esto. Y además, pues, suena por las por las marcas que, que tienen, como Continente, Warten, Sprinter y demás, que tienen mm, experiencia gestionando millones de SKUs. Eh, saben lo por qué hace falta esto. Saben por qué hace falta un PIM, ¿no? Eh, El proceso de ronda. Pues, ¿cómo conseguir aproximadamente los, los cuatro lo primero? O sea, ¿cómo, cómo consigue uno tener cuatro? Pues cuatro hablando chicos? con 100 Vale. Hablando con cien. De nuevo, que te digan no, no, no, no, no. Primero los que te dicen no es porque no les encaja por el por el tipo de producto, no les encaja por el tamaño en el que estás, por la fase en la que estás y demás. Y, y llegas ahí y luego teniendo buenas métricas, que eso también es importante. pues nosotros... ¿Qué son buenas métricas en SAS, Pues estar mínimo duplicando facturación año tras año, por ejemplo. Eh, teniendo ya unos números a nivel de proceso comercial que sean repetibles y que sean, y que sean, eh, y que sean atractivos, claro. es decir, básicamente. A nivel de, de clientes, pues recuerda el número que te he dado antes, eh, de 2017, pues estábamos en torno a unos entre 150 y 200 clientes cuando Oye. cuando habíamos eh, firmado las la, la rondas. Era un número ya muy rico. Ya son, ya, son, ya son números eh, interesantes. Y a nivel de facturación lo que te puedo decir es que estábamos en break-even vale. prácticamente. Eh, es decir, que nos daba para mantener un equipo de entre 25 y 30 personas ah. eh, en, en ese momento por, y bastante senior. Ah. Por lo tanto, ahí te doy más o menos un poco la eh, cifra y la gente bueno, haga sus cálculos. Que, que piensen lo que has dicho antes, que multiplique y exacto, salen, exacto salen. más o menos más o menos salen los números, correcto vale, y, uh -huh. y una vez tenéis esas cuatro ofertas eh, al final, ¿cómo os decantáis por, por Sonae o es un proceso mutuo de, de encaje? A ver, eh, es, es valorar realmente cuando tú entras un socio en tu empresa, es saber que te vas a casar durante mínimo cuatro años. Porque es un mínimo, que puedes, que puedes alargarse más tiempo. Entonces es que haya buen feeling a nivel personal, que eso a veces se nos olvida. Yeah. Que las condiciones económicas sean razonables. Razonables es eh, los emprendedores nos obsesionamos con negociar la valoración más alta posible en la ronda pero en el momento en el que firmas ya luchas contra esa valoración yeah. <ríe> porque básicamente tienes que hacer la ejecución igual de buena a la valoración que tuviste ¿no? entonces tienes algo que esté bien entre mmm, algo que fuera la supervaloración y una valoración razonable pues intentar buscar un punto intermedio que las condiciones del pacto también sean interesantes, del pacto de socios, y que pueda aportar eh, en, la, en la empresa. Básicamente esas son. Y, que, y, y si además tiene el socio, tiene deep pockets, es decir, tiene <risa> dinero para poder acompañar en futuras rondas y tiene prestigio, pues mejor que mejor son todo claro. cositas que van sumando. ¿Y, ¿Y esta ronda a la que ¿qué lo queréis destinar? entiendo de expansión internacional? ¿Tenéis países uh -huh. concretos? ¿Tenéis ahí un, un plan uh -huh. bien montado? Uh -huh. Tenemos ahí un plan, eh, no tenemos tenido más remedio que, que convencer con un plan, entonces lo hemos tenido que hacer. <risa> eh, pero bueno, bromas aparte, básicamente creo que tenemos un equipo de ventas eh, bastante consolidado, con bastante tamaño, que lo que está pidiendo es dame más oportunidades, dame más gasolina. Y fuera de España todavía se nos conoce poco. En España yo creo que, que hemos conseguido ser líderes y ser la, la empresa más relevante en Product Information Management, eh, pero fuera... En Estados Unidos todavía nos cuesta mucho que nos conozcan entonces ahí invertir mucho en marketing con foco en Estados Unidos y Reino Unido, eh, principalmente aunque a nivel inbound pues te llegan cosas de, de todas partes. No sé si con esto del coronavirus, cómo impacten los países, igual los focos los cambiamos, porque también es muy interesante, por ejemplo, eh, Alemania. Y, y bueno, por darte también otra cifra, el 60% de nuestra facturación es España y el 40% está repartido en 24 países más. O sea, en total son 25 o 26 a día de hoy. Pero ¿qué pasa? Que en porcentaje España todavía pesa mucho. Entonces lo que queremos es aumentar el peso de, de Estados Unidos y Reino Unido en este, en, este, en este orden. Y luego o sea meter caña en marketing. Y meter caña en, en tecnología eh, es En tecnología o inviertes en producto O poco a poco te vas quedando atrás ¿no? Entonces eh, ahí queremos meter mucha, mucha, mucha gasolina Y luego en Customer Access y en ventas Pues vamos a ir creciendo progresivamente creo que, que tenemos buenos equipos que que según vaya o bien porque tenemos muchas oportunidades y tenemos que crecer en, en marketing o bien por, en ventas o bien porque tenemos muchos clientes y tenemos que crecer, crecer en customer access pues lo iremos haciendo sobre la marcha vale o sea entiendo que atacáis mercado americano e inglaterra tanto por, por interés del mercado a lo mejor por idioma también no por, por el uh -huh. idioma único o, o, o el tema del idioma nos o sea, os contratan en inglés sin problema sí bueno eh... Depende del país, depende del país. Por ejemplo, a ver, eh, Países Bajos o los Nordics están súper acostumbrados a trabajar en inglés. Claro. Alemania, Francia, Italia, pues ya es más difícil. ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí sí que hay una barrera y luego porque cuando miras en tamaño de mercado es que si miras el PIM, nosotros con algunos estudios en los que hemos trabajado que hemos, eh, o que hemos comprado es que más del 60% del mundo occidental es Estados Unidos. El segundo mercado más grande del pib es Reino Unido, en torno al 7% o el 8%. Imagínate el salto. Alemania, en torno al 4%. España, en torno al 1,1% mundial. Quiero decir, que por un tema de, de, de, de oportunidad, potencial de crecimiento, Estados Unidos y Reino Unido son los más interesantes. En realidad. Alemania también, ¿eh? es muy, muy interesante. Y China, si no hubiera todas esas barreras con el firewall y demás para el SaaS, pues, aunque tenemos algún cliente en Hong Kong, eh, es otro mundo. Eh, yo creo que China, si no tuviéramos esos hándicaps, podríamos... Bueno, sería el más interesante, en realidad, porque en un polígono industrial de China hay más empresas que en toda España. Sí, sí, sí, sí. Es que la magnitud allí es, es, es una locura, pero de momento no nos, no nos lo planteamos. Eso para una ronda futura, eso ya queda para, para siguientes ah, retos. Sí, exacto. Oye, joder, la verdad es que habéis crecido mucho y muy rápido, porque al final es, es crecer mucho. ¿Cómo ha ido variando tu rol de CEO desde, desde el inicio hasta ahora? Y, y cómo uh -huh. te sientes, ¿no? Porque entiendo que ya de la anterior ronda has tenido que construir equipo, esta también te tocará todavía construir más, más estructura. Uh -huh. ¿Cómo lo has ido viviendo? Bueno, eh, es una buena pregunta. La verdad es que estos, estos últimos dos años que han sido de construir empresa han sido muy intensos porque el problema que tenemos es que tienes que correr y atarte los zapatos al mismo tiempo. No. Tienes que crecer y al mismo tiempo...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 And um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 Hay, hay mucho trabajo detrás, luego yo creo que, que afortunadamente tenemos muy buen ambiente de trabajo y la gente está contenta en la empresa y a veces cuando las personas nos visten ah, Joder, qué, qué buen ambiente, qué bien estáis, qué suerte, Pero, es que nadie sabe realmente la cantidad de horas que hay para que eso so, suceda, porque ser coherente, por ejemplo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 entre medias, eh, esa es la parte bonita, y entre medias, pues hay mucho, mucho trabajo y también, pues, mucha dedicación. Es que el, el, el que no haya escuchado vuestro podcast de Navidad, eh, tiene que escucharlo, porque es que es oro, es oro. Es que todo lo que. Todo lo que contáis sobre BrainSense, nosotros lo hemos pasado también. Claro. Todo igual, todo exactamente igual. O sea, a nosotros nos ha pasado. Claro, y esa parte. Yo estoy contando a lo mejor la parte ahora más bonita de, de, del tema de emprender, pero es que esa parte también hay que contarla para que la gente sepa lo que es emprender. Entonces, a nosotros nos ha pasado que antes de firmar una ronda eh, donde gran parte o, o de que unos, o que los socios nos apoyaran con más capital, fíjate lo que te voy a contar aquí, eh, nos ha pasado que teníamos un partner muy bueno con el que hacíamos casi todo el negocio, ¿vale? Y nos fenomenal, iba fenomenal y me llaman un día y me dicen que el día antes había fallecido haciendo apnea y de repente se une la parte emocional de decir ostras es que esta persona yo ya tenía una relación eh, aunque estaba en Sudáfrica y no nos conocíamos personalmente pues ya lo consideraba un amigo y te, se te junta esa con la de decir me estoy quedando sin caja yo necesitaba esto estoy hablando del año 2015 o 2016 sí. o sea ya hace tiempo de esto no me estoy quedando sin caja y toda la base de clientes que yo tenía eh, de repente, prácticamente sí, sí, ¿no? desaparece. Y encima los socios a los que yo les, eh, les estaba diciendo que necesitábamos un poco más de runway se creen que es una historia tan rocambolesca que no puede ser cierta. Es que eso es... <risa> ¿Sabes? Y eso, pues, o, o que se te caiga un cliente importante antes de una ampliación de capital, una ronda en esas cosas, joder, es que eso, ¿Es, es, o que alguien, un miembro clave del equipo, pues, tenga un problema o se vaya, o, es que esas cosas son el día a día, ¿no? Sí. O que un competidor, pues, durante una época que te está apretando más las tuercas o, o, es que, o que hayas de... llegado demasiado pronto y lo sepas, ¿no? Sí. Y, o, que y se que, que... o que se junte todo, pero lo que has dicho tú me parece muy bueno. Hay, hay situaciones que son tan inverosímiles, que es que cuando tú se la vas a contar, nosotros nos no pasas, la vas a contar al fondo, dices, es que no sé si contártelo porque a mí me suena es que, así, ¿no? a... yo, yo, yo les mandaba, salió en prensa, porque salió en prensa lo que había ocurrido, claro. ¿no? Que era triste yo les mandaba el recorte de prensa. Es que míralo, esa persona yeah. que está con las siglas es esta y otra. Sí, sí, Álvaro, sí, sí, claro, claro. Las, eh... Que tenías muy buenas métricas, decías, ¿no? <risa> Ostras, tío. Eh... Pero bueno, al final, se eh, de todos aprendes, se arregló, lo pasamos mal unos meses, pero no sabes cómo, pero, pero tiras adelante con, con fuerza. Y, y luego también quiero que quede que, que constancia, es que cuando nosotros empezamos, en España no había SaaS B2B, no había nada. No había nada. Estaba Daxboard, estaba Brainsims y para de contar, no sé si había alguno más, habría seguro que había, sí. había más y si lo pienso había alguno más en, en aquel entonces. O sea, para mí, Brainsims era un referente y un modelo a seguir porque habíais caminado unos pasos que nosotros no habíamos no habíamos caminado, ¿no? Por suerte, tú los caminaste bien. No, no, no, no, no. no. O sea, quiero, yo creo que también el factor timing, el factor suerte, sí. eso también juega un papel muy importante. Mm. Yo creo que lo único que me ha salvado durante estos años, bueno, lo único no, ha habido muchas cosas, ¿no? Pero ser un cabezón, o sea, Iván y yo somos dos cabezones, como dice Iván, como somos de pueblo, somos súper cabezones y era por narices tenía que salir, no había alternativa. Entonces, aunque hubiera sido viviendo bajo un puente, hubiéramos, sabíamos que esto iba a salir adelante, ¿no? Y esa parte, me gustó mucho vuestro podcast, porque esa parte también hay que contarla. Esa parte es súper importante. Me da mucha rabia cuando los emprendedores nos hablamos y solo contamos la parte bonita. Sí. Porque no sé si te ha pasado alguna vez de que te cuenten algo súper eh, que, que bien les va y a lo mejor al mes estén presentando concurso. Sí. Digo, tampoco quiero que me llores, pero, pero tampoco hacía falta que me contaras la, la maravilla que ya sé lo duro que es montar sí. montar una empresa, ¿no? Yo, Entonces, yo creo, creo que nos tenemos que contar más esa parte. Debes que hablar más. Yo durante mucho tiempo, al final de Brainsys, sí, sí. me preguntan cómo te va. Y yo siempre decía, bueno, y miraba para otro lado. Porque dices, no, no te sí, quiero bien. dar de... Sobre todo con clientes, ¿no? Porque al final uh -huh. dices, bueno, con, con gente más cercana y tal, pero con clientes tampoco quieres decir, me estoy yendo a no, pique. No sé. Porque tienes no, tu, hombre, no, tu, por tu plan también de, de, de que no se queden sin servicio y tal. Pero es verdad que hay que es bueno, que como poco di no dices, me va de puta madre, porque lo que has dicho tú, yo conozco dices, de puta madre, lo estamos petando, y al mes siguiente fuera, dices. Mm -hmm". Claro, yo, yo sobre todo lo digo, y yo entiendo que con, a lo mejor con los inversores o con los clientes o lo que sea, pues eh, lógicamente estás vendiendo, tienes que, tienes que plantear, no, no tienes que plantear un mundo apocalíptico, porque si no, la gente se va corriendo, lógicamente, ¿no? Luego tenemos la parte ética o no ética, ¿vale? Hasta qué punto es ético y hasta qué punto no, pero... Pero, lógicamente, es marketing, son ventas o, o lo que sea. Pero entre emprendedores, que, o sea, entre los que... Si yo es que no te tengo que vender nada, Link, tú yeah. no necesitas un PIM, ¿sabes? ¿Qué te tengo que vender? Pues, eh, por lo menos, cuando hablemos en privado o cuando hablemos con otros emprendedores, que podamos contar estas cosas que, que también nos pasan, por lo menos, para... Por, a veces mal de muchos con suelo de tontos. Quiero decir, por lo menos saber que no eres el único que está puteado. Si, sí, aparte, yo, tú lo has dicho, ¿no? Que, que habéis pasado muchas cosas que nosotros contábamos. Pues que yo tengo la sensación, y hablando con mucha gente, que en casi todas las empresas pasan situaciones muy parecidas. Lo único que, bueno, algunos lo, lo ejecutan mejor, o el contexto es mejor, o lo que sea, y hay much, situaciones que acaban mal, lo normal que la mayoría de las empresas eh, cierren, y luego hay unas pocas que lo saben gestionar mejor, y lo por lo que sea, y llegan. Pero esas situaciones la pasa a pasar. Entonces, conocerla, te preparas psicológicamente. Pero yo creo que es otra de las grandes variables. Yo hay muchas situaciones que pasan en su día que creo que no estaba preparado psicológicamente para tomármelo de otra forma. Yo ahora uh -huh. vuelvo a pasar y como poco... Digo, tío, no te tienes que atormentar. O sea, claro. eh, esto es jodido, hay que surfearlo, es una puta mierda, pero que no es el fin del mundo, ni mucho menos. Que, que es una sensación que te, a veces te cuando estás emprendiendo y te pasa mierda por primera vez, decir, oye, eh, estoy a pique, estoy jodiendo el dinero de los demás. O sea, tienes muchas sensaciones negativas que te hacen pensar muy mal. Uh -huh. O sea, que el conocerlo está guay. siempre A veces hay que exponerse en el peor escenario. Uh -huh. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me arruino. Bueno, ¿y qué? Ya. Yeah. arruino? arruinado? ¿Qué pasa? A empezar de cero, ¿ya está? Pues nada, claro, pues se vuelve a empezar como se empezó hace unos años. Y además, es que en esta vida solo hay que tener éxito una vez. Con tenerlo una vez ya es suficiente. No hace falta tenerlo 50 veces, ¿no? Quiero decir, que a veces te paras a pensar en eso y, y dices, bueno, ¿y si me arruino qué pasa? Claro. Es que no pasa nada. Es decir, eh, vivimos en una sociedad en la cual... ¿Tienes una protección y el que más y el que menos podemos encontrar en el peor de los casos un trabajo o, o estar un tipo trabajando y luego emprender otra vez o volver a emprender o...? Bueno, que, que hay cosas, hay mil cosas peores sí. que eso. O sea, perder la salud, por ejemplo, es eso muchísimo es. peor que eso, es. Que eso ¿no? Es gestionar pero, vamos, riesgos. Y... que es fácil decirlo, pero que es verdad que luego en el día a día estás una noche a las 3 de la mañana pensando en las facturas que tienes que pagar. Yeah. Que, que <risa> eso, pasa, pues es, pasa. eso está ahí, eso está ahí. Oye, ¿cómo gestionas lo profesional y lo personal? Porque esa es otra, ¿no? Viviendo las situaciones que habéis vivido, ¿cómo las has coordinado? <risa> Fatal, fatal. A ver, yo tengo la suerte, eh, tanto Iván como yo tenemos la suerte de tener eh, pocos compromisos familiares, él no tiene hijos, yo tampoco tengo hijos, él tiene pareja y yo estoy soltero, eh, quiero decir que esa parte la verdad que ha facilitado el, el hecho de, yo suelo, suelo decir, quien quiera emprender que lo haga pronto porque tiene menos cargas familiares y tiene menos riesgo, entonces, lo que he llevado peor es el tema de combinar el tiempo personal para el tiempo profesional, echándole un montón de horas. Pero también es porque me lo paso bien y me gusta, ¿no? Pero, pero a veces también tienes que saber eh, diferenciar el tiempo de una cosa y de la, y de la otra. Yo creo que si hubiera, hubiera tenido una relación que cultivar o una familia que, que a la que cuidar y demás, eh, lo hubiera llevado muy mal. Muy mal, muy mal. <risa> Porque yo sé que, digo, bueno, me quedo sin nada, me voy a vivir con mis padres y no pasa nada. No tengo hipoteca, no tengo préstamo, no tengo absolutamente nada, sin problemas. Y de, de, de nuevo, la situación a día de hoy es, es diferente, pero yo estoy hablando de esos años de, de travesía por el desierto, ¿vale? Eh, por si nos están viendo clientes que no, <ríe> no pienso <risa> que me planteo en estas. Yo estoy hablando de esos años del 2014, 15, 16, que fueron tres años bastante bastante duros, ¿no? porque eh, pues yo tenía esa situación. Hmm. Luego, otros amigos que, que tengo que han emprendido con dos, tres niños y con cargas familiares y más, pues se lleva peor. Claro. Se lleva peor, lógicamente. Oye, ¿y emprender desde Valencia? Que te lo comentabas antes de que, que arrancáramos, eh, vosotros que estáis ahí, pros, contras, ¿qué te gustaría que cambiaran Valencia y lo recomiendas para emprender ahí? Uh -huh. hmm, buena pregunta, buena pregunta. A ver, a mí hay una cosa que no me gusta de Valencia y es que somos la eterna promesa. Y eso no puede ser. Es decir, y cuando nosotros empezamos en el año 2013-2014, la promesa del emprendimiento era Valencia. Eh, Madrid, Barcelona, y ya Valencia era la nueva. la íbamos a petar. 2020 aún no lo hemos petado. Y sí que han cambiado cosas, y es que ya empiezan a haber empresas en Serie A, en Serie B, que han levantado más de 3, 4, 5, 10 millones de euros eh, en total, ¿no? Y eso, y eso está muy bien. El ecosistema va madurando. Eh, el, a nivel de, de generar ecosistema, mucha aceleradora. Eh, o sea, hay cositas, no está bien, pero yo esperaba que esto iba a ir más rápido. Esa es la parte que no me gusta. La parte que sí que me gusta pues a nivel de captar talento creo que tenemos menos competencia que en otros que en otras ciudades como Madrid o Barcelona. A nivel de calidad de vida, pues también para, para los equipos, eh, tanto de Valencia como que vendan de fuera, pues no son lo mismo a nivel de coste de vida. Eh, toda la parte positiva que tenemos es estar eh, cerca del mar. Creo que también el hecho de tener menos competencia con la captación del talento también te da más estabilidad en los equipos. Uh -huh. Eh, porque no te metas a lo mejor en esa espiral de a ver quién te roba el equipo, quién paga más y demás eh, Estas cosas, luego por contra estamos más lejos, eh, dependiendo del negocio Estamos más lejos de nuestro público objetivo, de nuestros potenciales clientes Pero eso también te fuerza a, eh, a salir fuera y a vender más internacionalmente a nivel eh, eh, digital, etcétera y una cosa muy buena es que Valencia es súper internacional. Eh, es uno de los principales destinos eh, Erasmus de, de España y, por tanto, de Europa. Y hay un montón, hay seis o siete universidades, y hay un montón de gente de, de, de todo el mundo. Que bien están buscando sus primeras eh, oportunidades de trabajo aquí en, en Valencia, y si tienes un eco, un, un, una cultura más o menos internacional, nosotros tenemos seis o siete nacionalidades en el equipo, eh, pues está muy bien. Y además, siempre hay gente que normalmente por amor se queda en Valencia <risa> y hacen su vida en Valencia, tienen experiencia o, se han, o han estado viviendo fuera y luego se vuelven a Valencia porque la pareja le ha dicho quiero volver a, a Valencia, y, y es. Y es talento internacional que puedes tener en el equipo. Que eso, pues en otras ciudades es más difícil de, de, de encontrar. Esas, esas piezas. Eh, oh, suena bien, suena no sé. bien. Oye, y, que, y que, bueno, y que, y que cierta marca tiene. Cierta ah, marca, marca tiene. A mí varios inversores me dicen, bueno, well, en Valencia. Pues oigo cosas buenas de Valencia. Pero, bueno, cuando sales de España es raro ¿eh? encontrarte con eso. Yeah. Yo quiero ser realista. Quiero ser realista. <risas> Entonces, cuando sales de España es, es raro. Bueno, yo te decía, yo, yo ando pensando en Valencia. Ahí lo, ahí lo dejo. Sí, sí. Pa para acabar ya, sí, sí. Álvaro, tío, que te llevo aquí exprimiendo un, un rato, la verdad que está siendo genial. Sí, sí. Eh, ¿Dónde ves tú el futuro tanto del PIM como de SalesLayer sí, sí. a 3 5 años vista? Uh -huh. Pues muy buena pregunta. Eh, yo lo que veo en el futuro del PIM y también pues, nuestro futuro a nivel de, de, de, de producto es que pase de ser una herramienta de, de productividad, de mejorar, de automatizar eh, procesos, a pasar a automatizar el propio trabajo, que sea una herramienta inteligente que enriquezca de forma automática los no que te facilite a enriquecer los contenidos, sino que te los enriquezca de forma automática, que te sugiera mejoras, que te sugiera incluso nuevos desarrollos de producto, meterle mucha más inteligencia por ese lado y luego analítica. Eh, ayudarte a entender, yo creo que en un catálogo es donde es la parte quizás donde más información hay dentro de una empresa pues ayudar a entender mejor cuáles son mis, mis generadores de ingresos y cuáles son mis generadores de costes eh, qué nuevos eh, productos puedo desarrollar para atacar ciertas áreas eh, geográficas, todo este tipo de cosas y luego también que ayude a mejorar el, el flujo de, de, de la información de producto en la cadena de valor de nada sirve que un gran retailer tenga un PIM, se gaste 10 millones en un proyecto de PIM Y que toda su base de proveedores esté sin, sí. sin digitalizar y que funcionen con Excel Pues... Esa parte, yo creo que, que, que, que los PIMs tenemos la, la obligación de no pensar en una única empresa, sino de pensar en toda la cadena de valor y automatizar el flujo de información con más APIs, con más interconexión, con más puestas en marcha rápidas, todo este tipo de cosas eh, que hagan que la información fluya mejor. Y a nivel de empresa lo que veo pues es una empresa que pase de un equipo de 30 a 100, 120 personas porque significará que hemos multiplicado por 5 nuestros ingresos donde España pase a representar un 20 o 30% de los ingresos porque significará que hemos crecido en ingresos en Estados Unidos, en Reino Unido o bueno, fuera de España y, y con una oficina con personal propio porque ahora tenemos partners en otros países que de alguna manera son como nuestros agentes locales pero con, con cuatro o cinco personas en una oficina propia en uno o dos países o incluso tres países fuera de España. Y más o menos por ahí. Yo creo que son objetivos... No sé cuántos años me has dicho. Ese sería un poco mi plan a dos, tres años. A ah, tres vale. años, bien. Oye, pues en tres vale, años dos, suena un crecimiento. Hay, hay, hay mucho trabajo por delante. Luego, dentro de tres años... Eh lo hablamos, a lo Venga, estamos. A, Antes de tres años volvemos a hablar, que seguro que tenéis mucho bueno, sí, que, sí. que contar. Álvaro, eh, mira, lo, por, por último, última pregunta, ya de verdad la última. ¿Alguna startup española que te mole mucho? Para pa que me sirva a mí de inspiración para, para alguna entrevista y por qué. Uh -huh, buena pregunta. Eh, pues voy a barrer para casa. A mí me cae muy bien y me gusta mucho la gente de Streamluts, de aquí ah, de, de, de Valencia. Dan sí. Company. Exacto, vale. sí, sí, sí. Yo, yo creo que son caballo ganador. Hmm. Firmamos, sí. los lo, lo tuvimos en su al principio del podcast, pero tengo, y he traído a Vicente para un especial hace poco, pero tengo uh -huh. que hacer un recap con ellos porque han crecido mogollón. O sea que, mira, me ha uh -huh. servido tu excusa. Con Vicente hablo mucho, pero ya contigo ya ha sido como hay que volverlos a traer. A ah, otra vez, sí, yo creo con ellos todo lo que se pueda. A ellos también hay que exprimirles mucho. Eso, eso. álvaro tío, muchas gracias. Porque bueno, ha sido uh -huh. a lo tonto. Hemos hablado un poco de, de Saleslayer, pero lo brutal es que nos has pegado una clase de cómo montar un equipo de ventas tema partners y demás que yo creo que a más de uno lo, le va a venir genial así que muchísimas gracias por todo lo que has compartido pues muchas gracias a ti por la por la oportunidad y, y, y seguimos hablando eso un abrazo muy fuerte un abrazo